Hola, ¿cómo están mis hermosuras? Espero que se cuenten muy bien. Mi nombre es Ibelis. Así que feliz 2020. Sé que hace tiempo no hago videitos. Y esto lo que voy a hablar es algo diferente a lo que trata mi canal. Pero es algo que a mí me encantó y lo quiero compartir con ustedes. Porque sé que a algunas les va a gustar. Y no todo el mundo conoce esta maquinita que les voy a presentar. Y como pueden ver, esta máquina es para hacer pan. Es una máquina compacta, pequeña. Casi del tamaño de un air fryer. Créeme que le va a ayudar muchísimo a la hora de hacer el pan. En realidad, la máquina lo que haces el trabajo completo. Ahora va voy a enseñar cómo es por dentro y las funciones que tiene. Pues estas son las funciones que tiene el pan es algo simple y sencillo, para que ustedes lo puedan entender muy bien. En este caso está el botón de Start Stop que este viene siendo ya cuando tengas todo preparado. En Menú Select es lo que tú vas a seleccionar en esta área, como pueden ver dice aquí Menú, y aquí tú vas a seleccionar el tipo de pan que tú vas a hacer, si es básico francés, integral, dulce que si es un Express Bake, quick, European que si es la masa, o si, va, si no van a hacer pan, si van Hacer jalea o bizcocho. Esta parte de flechitas es el tiempo que le vas a poner al pan. Si tú tienes ya el tiempo más o menos del pan que tú vas a hacer, pero pues puedes agregar aquí si lo quieres para más o si lo quieres para menos. Entonces, en cross color, aquí es como tú quieres el pan. De qué color? Si lo quieres quemadito, si lo quieres eh, no tan quemadito. En mi caso, me gusta light porque me di cuenta que en medium, pues creo que lo quema demasiado o queda muy tostadito. Así que yo lo utilizo en light porque queda mejor como un pancito, casi como de sándwich. Pero si a ti te gusta que te quede crujiente, pues utiliza los colores que a ti te gusta. En Love Size, la máquina hace de una libra a dos libras. Y en este caso está en una libra, 1.5 a 2 libras. Lo voy a prender para que ustedes puedan ver más o menos en la pantalla cómo se ve eh, la máquina. No olviden suscribirse si te ha gustado este video, compartirlo con sus familiares para que puedan ver esta grandiosa máquina. Esto no es ninguna promoción. A mí esta compañía no me está pagando por auspiciarle este producto. De hecho yo compré esta máquina con mi propio dinero y como me gustó, lo quiero comprar con ustedes. Ahora mismo la máquina automáticamente cuando tú la enchufa te da la opción número 1 del menú que viene siendo el básico y te está diciendo que el básico dura 3 horas con 25 minutos y generalmente cuando la conectas pues te pone el pan a 2 libras y te pone el color en medium. Ahí ya tú lo cambias. Un ejemplo aquí voy a menú select y van a ver este numerito en ese menú que va a cambiar. Ese numerito que va a cambiar son los nombres que están aquí del 1 al 12 un ejemplo voy a coger el 2. Vieron que el el tiempo cambió, porque en este caso es un pas frases, pues cambió a 3 horas 35 minutos, lo pongo en integral, cambia también, sweet, y así sucesivamente, va cambiando el tiempo, hasta que llega al menos 1. En este caso, en Delay Time, tú puedes reducir el tiempo, o sea, aumentar el tiempo aquí o disminuirlo. También tiene la opción que si tú te vas para el trabajo o te vas a acostar a dormir, la máquina tiene un tiempo de 13 horas donde te prepara el pan mientras te vas en el trabajo o vas a dormir y pues cuando te despiertas cuando llegue ya tengas el pan listo. En Color Cross, como pueden ver, van a ver esta flechita que va a cambiar a Dark, Rapid, Unlight y el tamaño del pan que te voy a decir ahora mismo están dos. Te va a poner uno Que el tiempo También varía Ahí disminuye En 1.5 libras Y en 2 libras Eso es lo que hace Ahora mismo Mientras la conecta No lo va a dar Porque no tengo nada Puesto encima Eso lo van a ver después En el video que voy a hacer Ya mismo en unos minutos ahora vamos a abrir la tapa Para que puedan ver Lo que tiene por dentro Le voy a enseñar la tapa Aquí tiene cristal Para que tú puedas ver El pan Mientras está amasándose uniéndose Y esto es para botar El vapor Aquí como pueden ver En la canastita Esta canastita tú la quitas Pues este es el, el envase Esto que ustedes ven aquí es la cuchillita Es la cuchilla para amasar el pan Esto tú se lo pones de nuevo Y así se vería donde tú vas a poner Todos los ingredientes Y esto viene siendo la máquina de hacer pan. Eh, la máquina viene en este empaque cuadrado. Trae una cucharada medidora, que trae que la cucharada y cucharadita. También tiene un ganchito. Este ganchito es para sacar... La canasta cuando está caliente, pero en este caso yo no utilizo ninguno de los dos porque yo tengo mis cucharadas medidoras que ya utilizo normalmente y tengo los guantes para sacar cositas calientes. Otra cosa que trae la máquina es esta taza medidora que es para ayudarte a medir todos los ingredientes que vas a necesitar para el pan. Si le ha gustado este videito no olvides regalarme un like. Esta máquina, si te gusta hacer panes o te gusta experimentar la cocina, le va a ayudar mucho, mucho, mucho. Ya que pues yo he hecho pan esa mano y, y es un poquito tedioso. Además, que lo más que me gusta de esto es que evitas todos los regueros. O mejor dicho, los trastes sucios son muchísimo menos. Lo más que me gusta de esta máquina es que esto es sumamente fácil de limpiar. Así que eso es todo. Y bueno, mis amores, me despido hasta el próximo video. Que voy a hacer el video en unos minutos de pan para que ustedes lo puedan ver. Bye, bye.